Los humanos se agarran de la mano, me distraen, ya pisa otro charco, los que pisan, otros son pisados, me voy a lavar los pies en el lavabo. Se agarran de la mano, me distraen. Ya pisa otro charco. Unos que pisan, otros son pisados. Me voy a lavar los pies en el lavabo. No encuentro nada Ay, ay, ay, qué dolor Su cuerpo en un mundo ay, ay, ay, ay, qué dolor No me encuentro tu cara Me gustan tus pechos tanto Que solo pienso en tocarlos Ay, ay